Voltea <risa> ¿Qué haces? 30 Te prometo que las voy a, No, pero ahora No soy sexy, no, ni siquiera tengo cuerpo para eso, de verdad <risa> ¿Qué haces? si Estás loca ¡Vas! Eso. eso Eso Ahora de lado Eso Ay, ya, me da mucha pena